Hi everyone, my name is Guilherme And my name is Tomas And welcome to our channel So guys, if you don't know us, I'm from Brazil, here from Spain We was in a long distance relationship And after three years we married and everything If you want to know more about it, watch our videos in the past But today's videos is about Our wedding We want to share our wedding video with you But we want to do it a bit more special no edition, nothing just the way it was So here it goes <laughs> Bajaron por aquí los dos, eh. Toma. Yo Dale aquí a tener algo, lo despido. Mira, me la agarro. Ajúte la floristería. No, no, Vamos para adentro, ¿no? Sí, Andrea. Angu, cuenta aquí que no me diga nada. Andu, ya, anda. Es un testigo de los que cocen el expediente, ¿no? Bueno, pues es una presente, especial a vosotros, los expedientes, y bueno, os comento, básicamente mi, mi obligación como juez de paz de la autoridad consiste en, en comentar la información aplicable al matrimonio. Puede hacer referencia a la Constitución Española, también a la declaración de ese de derecho humano que artículo así que me referencia a la unión conyugal pero me referiblemente a la norma básica reguladora que hay en España sobre matrimonio, que es el Código Civil el Código Civil dice muchas cosas pero referido a la unión conyugal eh, y los artículos reguladores básicos ¿vale? así del artículo 66 al 69 dispone de legal que los cónyuges están obligados a ir juntos a socorrerse mutuamente y a guardarse de vida. También los cónyuges son iguales en derechos y deberes y deben respetarse y ayudarse mutuamente a actuar en interés de las familias. Comprendéis claramente el sentido de esta artículos sí, y manos, por favor? Sí, nadie me encargue sí, Ya me voy adelantado levantar a guardia, ¿Consentís en este acto contra el matrimonio libre voluntariamente sin estar coaccionado? Bueno, solo preguntar si alguien de los que está ahí presente tiene un motivo legítimo para ponerse opinión o Lo único que, que en vez de uno tengo dos ya. mí tenido anillo? Puedo poner los anillo como un porque la moda firme ¿sí no hay protocolos en la pena. Despacito, ¿vale? No. Espérate que te lo diga. Encaro en eh, la voz de la conciencia de juez y lo va diciendo. <ríe> Pauta. Hey, por favor, a mami. No, no, no. Tú di la hermana, no diga a la mamá. ¿Me cones puticitos, no? En inglés se En la derecha, en Brasil, en izquierda. ¿Qué eh, <ríe> No, no te <entonces> entra. <ríe> Bien, eh, básicamente la, la obligación de la es lo que hay en la legislación es lo que acabo de hacer, es si que el documento normativo aplicable al matrimonio no me cabe ninguna bueno, no duda que entendéis perfectamente. Y yo lo que hago aquí, pues, compruebo que el consentimiento matrimonial que, que va a empezar a mismo se, se presta, se otorga, sin ningún tipo de violencia, intimidación, coacción. Y la verdad, yo creo que era un punto nervioso, pero no coaccionado nada y Si sí, lo que me falta es preguntar de forma individual a, a tanto Tomás como Guillermo eh, Tomás como Guillermo si esa la a otra parte como código, efectivamente un poquito más Tomás López Riviego desea como esposo a Guillermo Clavelo ¿Y Guillermo, Guillermo Clavelo desea como esposo a Tomás López Riviego que yo por la potencia que no tome la, la construcción y el resto de normas pues, me alegro pues, pues, pues, muy <risa>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 Voy a firmar. Casi. Se toca primero. ¿Puedo ir ¿sí? a hacer? Despacito. ¿Sí? ¿Sí? De Despacito. Son testigos falsos. Que viene con fiebre y cabellito. Vale. Vale. Pues familia, enhorabuena. <ríe> ¿Te has dado nervios? ¿Te has dado nervios? ¿Te Sí, me has Me ver, no antigua, Manuel Alberto dice. Ya, ya, ya, ya, ya, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, para la raya, la raya! ¡La raya, la raya! Real, vale, genial. Hoy para Vale, vamos. no te Vale. Hoy Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Perdón, me voy a Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. So, guys, this was today's video. Actually, what you have just seen was a small part of our wedding because we knew that going to the court, I mean, what you have just seen basically, it would be super boring super simple not beautiful and everything was beautiful but not how we wanted you know not a real wedding home was going to be you know it was just a single paper is that like because i wanted that it had a meaning that it was beautiful that we had music that i don't know was just not sign a paper and is that no like we wanted to make something to we record you know to we remember of that day not just like oh what's like this and is this even if we don't have a lot of money which are best for make the best thing you know so we did it actually we did it in my grandmother's rooftop actually you have watched the diaries of the wedding of how we prepare everything and the video of the wedding normal without uh, i mean with the dishes and everything so you could see more or less that how it was but not everything you know yeah because i think that in that video there is just like 20 percent of how the wedding was in the end so soon we will post that video in which we will show you everything without any kind of edition actually we will have to mute, <laughs> mute a part of the video because we use a song and song and it know. had copyright but we will try our best we we'll see how we do it so we will post that video soon and uh, if you want to to watch it you have to pay attention to our channel because we still don't know when we will post it so that means that you have to subscribe And also if you want to support us if you want to support the channel and show us some love you can drop a like in the like button and we will have many videos about the wedding i mean not many but we have some videos about the wedding prepared and everything so this was today's video we hope you enjoy it and we'll see you in the next video yep bye <laughs>